Bueno, lo que nosotros hemos planteado es que aquí hay un problema real. Entonces, ¿cuál es la solución? Yo pregunto. ¿Es en este momento mandar a toda la Policía, Fuerzas Armadas, a todo el territorio nacional decomisar esos 150 mil vehículos, 200 mil vehículos? Eso, eso sería la otra vía. Considero que si tomamos esa vía, vamos a generar un problema social de grandes proporciones. Estos vehículos se encuentran en el, en, principalmente en el sector rural, en provincias, en municipios rurales. Por tanto hay un problema real y si tomamos esa otra vía vamos a tener problemas con seguridad.